Saludos, soy Israel y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es que eh, esta imagen tiene un fondo blanco y quiero ponerla aquí, pero al hacerlo el fondo me lo impide. Como por ejemplo en este caso yo la pego aquí y miren cómo queda, yo necesito solo la imagen, listo, solo la foto. Entonces, ¿cómo quitamos el fondo de una imagen en Illustrator? lo único que vamos a hacer es seleccionar la, la, la foto y vamos a irnos a ventana y nos vamos a ir a calco de imagen una vez que estemos aquí vamos a desplegar aquí vamos a seleccionar esta opción de eh, color alto y luego vamos a, eh, a esperar a que esta opción comience a, a llenar o, y no se olviden de palomear la opción visualizar si dan en otras opciones tienen que darle visualizar una vez hecho ya podemos cerrar aquí luego vamos, damos clic en expandir se nos va a poner así una vez que hagamos ello vamos a agrandarlo un poquito más aquí ahora vamos a dar clic derecho y vamos a buscar la opción que dice desagrupar en caso de que no le salga eh, vamos a, a ponerlo un poco más pequeña vamos a seleccionarlo otra vez y miren que ahora sí me, sal, me salió un desagrupar Vamos a dar clic allí, damos clic afuera y aquí nos va a quitar el fondo y va a detectar solo la imagen. Entonces si yo corro el fondo, miren que se va a quitar y esto lo puedo borrar. Pero hay un detalle, que si nosotros tocamos la imagen, se nos selecciona solo una parte de la imagen. Y lo corremos, miren que se quitó esta parte del pecho y se quedó aquí. Vamos a, a dar control Z para volverlo a restaurar. Entonces para que eso no nos suceda, vamos a seleccionar toda la imagen Ah, lo otro es que aquí en el pie, como pueden observar, queda una parte blanca, ¿no? Entonces vamos a correr y vamos a seleccionar ello y lo quitamos, miren. Hay unas partes que el, el, el programa no pudo eliminar, eso lo podemos hacer de forma manual. Listo. Bueno, una vez hecho ello, una vez hecho ello, vamos a seleccionar toda la imagen y vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en agrupar. Una vez que la hayamos agrupado, ya la podemos mover toda, pero aquí no se nos queda una parte sin agrupar. Vamos a dar control Z, vamos a seleccionar todo nuevamente y vamos a dar clic en agrupar, clic derecho agrupar y miren casi sí la podemos mover toda, listo.